Efectivamente, el Instituto de Medicina Nuclear y Tratamiento del Cáncer de la Ciudad del Alto eh, ha hecho una visita al presidente del de, eh, Estado. Escuchamos lo que eh, declara el presidente. Y otros médicos. Estos tomógrafos son igual que eh, ...de resonancia magnética en tema cáncer, mejor que la resonancia magnética. He visto, hemos verificado con ustedes en la mano de la prensa dos aceleradoras lineales. Yo pregunto a la ministra, ¿cuánto teníamos en Bolivia como, como Estado? Me dice, no tenía, solamente había privado. Aquí en Alato ya tenemos dos instalados. Vamos a tener en la ciudad otros dos, aceleradores acelerador lineales. Otros en Santa Cruz. total vamos a tener tres, seis aceleradores acelerador lineales. Nueve tomógrafos, porque son como trillizos. Es el mismo modelo, proyecto tipo en este instituto, como en este instituto de medicina nuclear. Tanto equipamientos, sorprende, de verdad. Además de eso, aquí ya tenemos médicos especialistas. La doctora había sido doctora médico nuclear. Preguntaba cuántos años ha estudiado: cinco años, medicina general, siete, medicina en general. Cinco especializados, son total 12, 13 años de estudio. Hay otros médicos, médico, radiólogo, oncólogo, también con las becas correspondientes. Entonces ya tenemos especialista, licenciada en bioimagenología, -imageno médicos físico-médicos. Realmente para mí es una enorme alegría, una satisfacción creo que debe levantar el orgullo de los bolivianos nuevos médicos vemos jóvenes no quiero preguntar cuántos años tiene médicos jóvenes ya con especialidad yo preguntaba a ellas a ellos, ahora podemos seguir viajando al exterior, para estudios me dicen no, ahora ya no no tenemos por qué ir al exterior no para estudios análisis, diagnósticos sobre el tema cáncer más bien con el nuevo equipamiento que tenemos acá, de nueva generación o nuevo modelo, como se llama, pueden mandar manera exterior hacerse estudio de cáncer en Bolivia. El PET, el PET, se tiene que dar lecciones de medicina, compañera ministra. Al escuchar tanta explicación, a mí, a mí me sorprende. Hay ganas de estudiar a ser médico para atender salvar la vida. porque ser médico? Médica, es. Salvar la vida, curando, preveniendo. Eso es una, una de las tareas, una de las responsables que tenemos. Yo saludo, hermanas y hermanos, infraestructura termina al 100%, equipamiento, me dice que estamos con 70, 80% de equipamiento, pero ya está empezando el tratamiento. ¿Mm? Y además de eso, en su momento, algunos acompañaron tratamiento. La licenciada la médica conversaba con la paciente vía radio comunicación con qué cariño, con qué amabilidad perdón, soy sincero, eso solo he visto yo en Cuba porque el tema también, salud es una cuestión psicológica cuando el médico la médica, la enfermera la licenciada o licenciado se tratan con cariño, con mucha amabilidad, con mucho respeto uno automáticamente creo que se sana se levanta la moral ¿no? yo conocía en en Cochabamba, sobre todo cuando venía, me decían, ah, este indio, odora coca, así te trataban algunas clínicas cuando yo venía, quiero que se termine eso. Esta nueva generación de médicos, nueva promoción de médicos con especialidad, con seguridad, ya tiene otra mentalidad que la salud, repito nuevamente, no es mercancía, la salud, salud es salud, salud para nosotros es un derecho humano y no solo, solamente un simple servicio. Entonces, hermanas y hermanos, mi felicitación a la doctora, a todo el equipo que trabaja, que den una buena imagen, que aquí en Bolivia también podemos tratar a otros hermanas y hermanos que vienen del exterior para hacer su estudio o su tratamiento correspondiente. Hemos visto las máquinas de quimioterapia, se llama, son total 11, 10, 10 sillones, sillones camillas para tratar quimioterapia. Yo escuchaba para algunos hermanos y hermanos, para quimioterapia, generalmente viajan a Argentina, a Brasil, a otros países, a otros continentes. Y ahora tenemos acá, si tenemos acá 10, vamos a tener 30 total del Estado, no del privado. Eso levanta el orgullo de todos los bolivianos y bolivianos. Muchas gracias, hermano Felicitar por su trabajo. Ah, el ciclotron. Ustedes saben que estamos instalando una... Una, una otra industria, una planta, y me dice aquí se va a industrializar Ciclotón. Ciclotón va a tener una planta de Ciclotón que va a producir medicamentos para cáncer, no solamente para abastecer Bolivia, sino para, para exportar. ¿no? También va a abarcar los costos, estamos convencidos. Es cuestión de tiempo. Otro día, hermano de la prensa, visitaremos otra planta que está en construcción para verificar que nos explique técnicamente qué avances tenemos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Muy contento. Felicidades, hermana ministra, trabajadores. Muchas gracias, Argentina. Saluden, saludos al presidente Macri. Por telefónicamente conversamos, ¿no? también por las becas o becamos allá para que vuelvan con especialidad de nueve meses, un año de estudio. Ya están presentes acá para trabajar. Muchas gracias. Muchas suerte.